Quiero dar la bienvenida a todos y agradecerles por estar aquí. Como quizá recuerden, se supone que esto iba a ser a fines de agosto y con los incendios y tanto lo que estaba pasando, tanta gente desalojada. Pensamos que sería mejor posponerlo y volver a citarlo. Y le agradecemos a todos ustedes por volver. Y también a todos nuestros presenta presentadores de la oficina de educación del condado por estar dispuestos a hacer el cambio a último momento y volver hoy día. Y tenemos hoy día el doctor Faris Sabah, que es el superintendente de las escuelas, el señor Jason Borgen, el oficial de tecnología, a Debbie Bodenheimer, que es la super superintendente asociada. Y Stephanie Sumarna, que es la maestra de aprendizaje de a la distancia. Un equipo fantástico para compartir información con nosotros hoy día. Si sí, quiero compartir con ustedes, normalmente mi colega es Nicole Lessen. Es una de las consultoras que facilita esta iniciativa que se llama Inversiones de CORE. Um, Nicole no pudo estar hoy día. entonces. Christine Seberg es mi colega hoy día, me va a ayudar a manejar la caja de chat y las preguntas que hacen. También tenemos a Stella Larman, nuestra intérprete hoy día. También tradujo todas las diapositivas que vamos a mandar después de la sesión de hoy. Todos los materiales y la grabación de hoy se van a mandar y nomás muy brevemente. No sé si han oído esto ya varias veces, pero yo creo que no se puede repetir lo suficiente. CORE es, es, no es realmente, es un proyecto, una iniciativa por todo el condado. Es un proceso que hemos estado facilitando que tiene varios socios, grupos comunitarios y realmente se está evolucionando a un modelo de subvención y también un movimiento para um, lograr la salud y el bienestar equitativo y con mucha contribución de la comunidad y de diferentes uh, colegas, hemos desarrollado esta misión y visión de CORE que tiene que ver con la colección, la acción colectiva, la equidad, la salud está al frente de todo esto. Y a medida de que pensamos cómo vamos a lograr esta visión de equidad realmente nos requiere pensar las conexiones entre las condiciones de core para la salud y bienestar. Son oportunidades, recursos y aspectos de la calidad de vida que una persona debe poder experimentar sin tomar en cuenta la raza, la etnicidad, el género, la orientación sexual, estado migratorio, todo eso. Muy seguido en nuestro trabajo tratamos con estos temas individualmente, la vivienda o lo que sea, para lograr esa visión de equidad de ser equitativos tenemos que ver cómo se combinan todas estas cosas y hoy nos vamos a enfocar en lo que pasando lo que está pasando en cuanto a la equidad digital y los recursos y los apoyos a, a, con el aprendizaje a, a la distancia y la educación y para poder lograr esa equidad equitativa también hay que considerar otros aspectos. Entonces, otra vez, estoy uh, muy agradecida de tener nuestros presentadores hoy día, el doctor Sabat, Jason, Debbie y Stephanie, porque ahora les vamos a dar la palabra a ellos porque tienen mucho para compartir con nosotros. y con mi yo sé por medio de mi trabajo con la oficina del condado han estado trabajando incansablemente para trabajar uh, una vez que cerraron las escuelas, desarrollar el proceso para apoyar a los estudiantes, a los padres, a los educadores, um, mientras que est en, han estado pensando de lo que se trata, la, el aprendizaje a la distancia y los apoyos que han puesto en su lugar. Gracias otra vez a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Por favor hagan preguntas. Uh, compartan sus comentarios en el cuadro de chat. Y a medida que a uh, nosotros um, hoy, uh, vamos a oír de nuestros presentadores, vamos a tratar de contestar sus preguntas. Ok, gracias Nicole. Y gracias a todos por los que están escuchando y participando, agradecemos muchísimo de las dos Nicole en crear esta oportunidad para compartir y aprender unos de los otros, tocante a la equidad y este tema de la equidad de digital. Es muy interés, una dimensión muy interesante de nuestro trabajo en cuanto a la justicia social, porque probablemente todos están de acuerdo toda la información que está disponible en la comunidad, este es un derecho fundamental y queremos que cada uno de nuestros miembros de la comunidad tengan acceso a ello. Vamos a hablar un poquito sobre nuestros esfuerzos de colaboración, pero antes de empezar quisiera presentar mi equipo de la Oficina de Educación del Condado, que van a cubrir diferentes aspectos de este trabajo. Yo soy Ferra Sabal, superintendente de las escuelas, y tengo el honor de uh, presentar a mis colegas. Uh, Jason, antes de que se presenten, quiero uh, hacer la grabación en inglés, así que permítame. Ok, sigue adelante. Jason, un buenos días a todos. Yo sé que en muchas de las sesiones se nos olvida apretar el botón. Yo soy Jason Borgen, soy el oficial de tecnología para la oficina de educación. Soy primeramente un maestro uh, para apoyar a los uh, alumnos y quiero que tengan la mejor educación posible. Gracias. Yo soy. Debbie Bordenheimer. Soy la Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles y estuve en San Lorenzo Valley por cinco años. También soy maestra anteriormente y estoy aquí para compartir lo que estamos haciendo y para contestar preguntas. Y Stephanie. Hola, yo soy Stephanie Sumana y yo me uní a la Oficina de Educación de Santa Cruz este verano, este julio. Como una especialista asignada a trabajar con los distritos y los maestros sobre el aprendizaje a la distancia, igual que Jason y Debbie, soy maestra de toda la vida. Enseñé en Bonny Doon Elementary y el kinder por muchos años. Gracias por la oportunidad de presentar hoy. Gracias, Stephanie. Usted uh, va a oír de nuestro equipo. Aquí hemos trabajado en los diferentes componentes. Hablamos de lo que se trata la equidad digital en referencia al aprendizaje a la distancia. Lo cual están haciendo la mayoría de los alumnos en el condado. Quiero darle un poquito de antecedentes sobre la oficina del condado. Somos una agencia a cargo de la educación con los, las 10 escuelas. Tenemos Pajaro Valley que son 20,000 estudiantes y algunos son tan chiquitos como de 100, 100 estudiantes. Hay un gran, gran rango y diversidad de alumnos, etnes, etnicidad, niveles de ingresos, los códigos postales. So, hay poblaciones muy diferentes en todo el condado. Y nuestro trabajo realmente es de proveer servicios y apoyar esas organizaciones. También somos nuestro propio distrito escolar. Uh, algunos de los niños que no han sido exitosos en la escuela tradicional um, o quieren un tipo de aprendizaje diferente. en sus preparaciones para la high school y, y la universidad y una carrera. También somos el proveedor de internet para todos los 10 distritos. Tenemos varios diferentes contactos que nos ayudan con esa infraestructura y el aspecto instructivo de esto. Nuestro condado es muy diverso. Representativo de California, el 53% de los niños con el lunch reducido y el 24% aprendiendo inglés. Principalmente en la parte sur del condado, aunque hay diferentes partes que, que también tienen a personas en esas categorías. Um, cada niño tiene necesidades y experiencias diferentes. Por ejemplo, una familia que no se puede conectar porque están en un campo migrante. Uh, estamos tratando de proveer esa infraestructura para ellos, para dar esos servicios y apoyos. Siempre estamos conscientes de los desafíos que ven que tienen que enfrentar nuestras familias y se muestra dónde están las inequidades en nuestra, nuestro sistema. Si uno viene de una familia de bajo ingreso, hay más probabilidad de que tengan dificultades con el Internet. Nuestro papel, como el rol, como la oficina del condado, es de tratar de superar esos desafíos, que todos tengan la conectividad para el 100% de nuestras familias. En nuestro plan estratégico que si podemos ver en el siguiente, no, a la, antes de esa. O creí que íbamos a usar otra presentación. Está bien. Quería compartir un poquito sobre nuestro plan estratégico. La digital, equidad digital es parte de nuestra misión. La equidad está en el corazón de todo lo que hacemos nosotros, es parte de un sistema, de una organización y lo que estamos tratando de hacer es desarmar esta falta de equidad. Queremos crear equidad para asegurar de que estemos proveyendo los apoyos para que los niños puedan lograr su potencial. Y, co y quebrar los ciclos de pobreza que existen, que existen en nuestra comunidad y por cualquier medida de éxito que uno puede ver, sea recibirse de la high school, ir a la universidad, las características que usted trae consigo a esta comunidad serán, habrá, tendrán un, un impacto enorme y su capacidad de ser exitoso si es un niño afroamericano o un niño latino o un niño que se identifica como LGBTQ. Esos componentes tienen un impacto enorme en el éxito de nuestra educación. Tenemos uh, cosas muy profundas, muy difíciles que tenemos que superar. Y la tecnología es una de estas. Tenemos muchos desafíos y van a oír más sobre las cosas que hemos hecho para tratar de superar eso. En cuanto a definir las diferentes dimensiones, usamos el término de equidad. En nuestra oficina es la definición, es lo que transforma sistemas para uh, quebrar los efectos de la opresión y el privilegio para que todos los niños puedan lograr y ser exitosos. Por todo el condado tenemos 40.000 niños de kinder al grado 12. Y algunos van a algunas escuelas privadas también. Pero vemos nuestro rol como trabajar hacia la equidad digital. La equidad digital específicamente se trata con que todos los alumnos tengan acceso a la conectividad estándar de Internet, los dispositivos y la habilidad de usar seguramente las tecnologías digitales, los mecanismos de apoyo que estén en su lugar para las personas que no pueden pagar estas cosas. Es muy, muy diferente, oh, es muy importante tener tanto el dispositivo como el servicio un hotspot o una conexión de cable. Si no tiene la conectividad, el dispositivo no es muy útil. El FCC ha definido el broadband. Broadband es 25 megabits por segundo. Es bastante rápido, pero cuanto más movemos hacia um, el contenido de um, Internet. Tenemos que tener un sistema más robusto. Tenemos que tener muchas conexiones de más alta calidad. Sí, si, lo, porque los sistemas antiguos como el DSL no nos van a servir con tantos miles de niños que hay que servir porque no dan la conectividad que merecen las familias. Y muchas veces se necesita más de un dispositivo en el mismo hogar. Entonces queremos asegurar de que todos en la familia puedan tener acceso a ese tipo de conectividad. Y le voy a pedir a Jason que hable sobre los siguientes puntos aquí. Gracias, Ferris. Y nomás quiero checar rápidamente para saber quién está aquí. Para que sea interactivo, por favor, si puede hacer clic en la lista de participantes en, y usted va a ver ahí un símbolo de sí o no. ¿Cuántos de ustedes son educadores o maestros? Por favor, hagan clic en, en sí, están en la educación o son educadores. Esto nos da a nosotros un chequeo. Rápidamente me está llegando información como 22, 23 personas son educadores. Ok, eso lo vamos a borrar. ¿Cuántas personas son padres? ¿Padres? ¿Sí o no? Padres de niños del kinder al 12. Otra vez dividido como mitad y mitad. Estamos modelando esta herramienta que se está ayudando, eh, usando, perdón, con los eh, niños también. Es una forma rápida de, de recolectar datos. Entonces, el aprendizaje a la distancia, y aún los padres no están seguros de cómo lo definimos, el, el aprendizaje a la distancia es cualquier aprendizaje que toma lugar fuera del plantel escolar, eso se considera aprendizaje a la distancia, puede ser una interacción en vivo como esta, eso es aprendizaje a la distancia, cualquier aprendizaje que toma lugar fuera del plantel escolar o de la sala de clase y recibe apoyo de un maestro. El aprendizaje sincrónico es lo que ocurre simultáneamente con el instructor. La, a los niños se les requiere participar todos los días en el aprendizaje sincrónico. El aprendizaje no sincrónico es algo que el niño hace por su cuenta, o sea, no junto con el maestro. El maestro le dice al niño que complete una hoja de trabajo y eso lo hace el niño en su propio tiempo. Donde lo hace, como lo hace. El niño está en control de eso. Sí. Eso le permite al niño que trabaje por su cuenta para completar la asignatura. Eso es no sincrónico. El sistema de manejo de aprendizaje es un sistema que entrega herramientas de aprendizaje como Google Classroom se considera un sistema de manejo de aprendizaje. Puede entregar anuncios, puede entregar recursos, es un software que ya existe. Si usted ha tomado una clase por Internet, probablemente ha recibido a uh, con la instrucción de cómo usar uno de estos sistemas, porque hay muchos de ellos disponibles. Estos son las, los términos específicos durante toda esta sesión y como cuando ayudamos a los alumnos a tener acceso al aprendizaje a la distancia, todos estos términos van a tener un rol muy importante para los instructores, los administradores, igual como para los padres. Quiero que estemos bien claros en cuanto a estas definiciones. Una de las razones por la cual, si pudiéramos ir a la siguiente, la razón por la cual todo esto se ha vuelto tan relevante debido al COVID-19 Reconocimos la necesidad de hacer la transición a la manera en que estábamos trabajando con los estudiantes. Los desafíos que nuestros niños iban a enfrentar, teníamos que pensar cómo íbamos a hacer las cosas diferentemente, cómo íbamos a transformar nuestro sistema educativo para poder tratar con estos desafíos la conectividad de, del Internet se volvió la primera prioridad con todos los distritos escolares. Todos los um, realmente desarrollamos una alianza muy fuerte entre todos los distritos escolares, escolares trabajando juntos para desarrollar los recursos y las herramientas. Usted puede ver aquí en esa carta los nombres de todos los superintendentes. Trabajamos juntos para hacer esta transición muy rápidamente, en cuestión de días en algunos casos. Compartimos recursos juntos, nos ayudamos con las mejores prácticas, ofrecer, ofreciendo desarrollo profesional similar semejante. Me reúno dos veces por semana con todos los superintendentes a ver si, para ver si vamos a poder reabrir con grupos pequeños y estamos tra trabajando muy de cerca con la salud pública y tener la mucha comunicación y el concepto de la conectividad de internet ha sido un enfoque tan importante porque si uno no lo tiene, Muchos de los recursos no están disponibles y por eso ha sido tan importante para nosotros trabajar en conjunto para ver cómo podemos superar esta brecha enorme que existe en cuanto a no tener los recursos. Una de las cosas que desarrollamos fue un marco para reabrir las escuelas parte de nuestras sociedades también es trabajar con salud pública. Hay muchos recursos, recursos por internet para las familias y mucho realmente se trata de aclarar cómo sería la escuela en persona, cómo podemos minimizar el riesgo a los estudiantes y la familia y a la misma vez maximizar la habilidad de comunicarnos con los estudiantes. Ahora estamos estudiando los componentes en persona pero aún la parte de conectividad remota siempre va a seguir muy importante y lentamente ojalá y podamos hacer la transición a un ambiente que medio se asemeja a lo que uh, teníamos antes, pero aún vamos a seguir utilizando y teniendo acceso al el aprendizaje a la distancia y el hecho, el tema de la conectividad va a seguir siendo muy importante. Y aquí está la jerarquía de Maslow. Algunas de las necesidades básicas de sobrevivencia hasta la autorrealización. Una de las cosas que Maslow no incluyó porque no existía en sus tiempos era el internet. Ahora lo consideramos algo tan importante que está a ese mismo nivel de las cosas más imprescindibles. Mis niños están con el aprendizaje ahora mismo también. Cuando yo pienso de cosas como las personas que no tienen suficiente comida o no están alojados, esos recursos solo están accesibles si uno sabe de ellos y tanta información uh, se comunica por internet y no hay razón que una familia debe sufrir hambre si hay tantos bancos de comida y tantas familias están teniendo tantas dificultades por los incendios y hay un, un gran compromiso de parte de muchas agencias para ayudar pero hay que poder conectar a la gente a esos recursos. Las personas que han sufrido trauma debido al, al incendio. Todas las oficinas o las agencias sin fines de lucro quieren proveer servicios y ayuda, pero la cuestión es conectar a las personas. Otra vez, la conectividad es un derecho fundamental es una, una línea de vida para esas otras necesidades la comida el, el alojamiento todos esos componentes para poder conseguir todo eso se necesita necesita la conectividad es algo que estamos tratando de lograr este es un ejemplo de algo que empezamos un mapa de Google que enseña todos los sitios de distribución de comida en toda, todo el condado. Y si uno tiene un dispositivo, se puede conectar a esto. Uno podría llamar al 211, pero si uno tiene conectividad, tiene acceso instantáneo a todos estos recursos. Este es un ejemplo, solo un ejemplo de... Um, lo que pueden proveer las diferentes agencias comunitarias si la, las personas tienen acceso a esta información. Y van a oír un poquito más cuando empezamos nuestro proceso: el 20% de las familias no tenían acceso al Internet, uno de cada cinco. Las personas de bajo ingreso, las personas que no han tenido uh, derechos por generación en generación. Es más difícil para ellos tener acceso a los recursos. Y este es un video, quizá lo han visto antes. Están construyendo el avión a medida que está volando. Y así estamos con el COVID-19. Así era como se sentía, ¿verdad? No solo que el, el avión no se ha terminado de construir, sino que como los desafíos de cómo crear la infraestructura y cómo usar los dispositivos y también toma tiempo. Estábamos usando las cosas cambian todo el tiempo. Estábamos usando la lista de normas del gobernador y el día siguiente vimos que todo se cambió. El día 22 de septiembre se supone que vamos a volver a abrir y esto va a ser bien difícil y nuestro trabajo es de tratar de ser consistentes, seguir a, trabajando hacia la equidad, la equidad digital y a pesar de las tormentas que tenemos que superar mientras que, que volamos por esta tormenta, y mantener el enfoque en los niños y en las los estudiantes y las familias y voy, le voy a pedir a Jason que hable ahora con nosotros sobre esto específicamente. Es un aspecto muy importante para asegurar de que los niños tengan una experiencia educativa exitosa. Gracias a, por presentar el fundamento. Ferris unir todos los estudiantes, los 40.000 uh, y no, usted nos da la capacidad de seguir construyendo el avión a medida que lo, lo vamos volando. No queremos poner a los estudiantes en las escuelas hasta que estemos totalmente listos. Es, se publicó un libro esta semana, este verano. Uh, por Corwin Press y escribió, se escribió un libro que se llama el Manual de Aprendizaje a la Distancia de la Universidad de San Diego, los investigadores y una cita realmente me impactó la oportunidad de involucrar a los estudiantes en. Yo sé que la, el aprendizaje a la distancia es difícil para muchos padres. Nosotros al nivel del condado una oportunidad para servir a los estudiantes que quizá no han recibido servicio para personalizar los servicios a todos los niveles. Todo, todos los maestros y los administradores están batallando con las limitaciones. Nuestro sistema básicamente se ha transformado Ense eh, los maestros tienen que volver a pensar la manera en que enseñan ellos y por eso hemos detenido un poquito en cuanto a implementar. Pero igual seguimos apoyando a los estudiantes, he estado um, haciendo investigación, entrenándome en cuanto al aprendizaje a la distancia. Ahora, desafortunadamente, algunos maestros lo resistían, pero ahora sí están obligados a hacerlo. Quiero muere, mostrar esta analogía. Voy a usar la construcción de una casa. Entonces, como usted oyó de Ferris, la base empieza con la conectividad del broadband de Internet. Si los maestros y los niños no se pueden reunir en personas, tiene que haber una infraestructura para las asignaturas y para ellos poder comentar a los estudiantes. Eso es fund de fundación. Esos dispositivos, esas conexiones son fundamentales para los programas de aprendizaje a la distancia. A evaluar quién tiene dispositivos, quién no. Esa es otra parte fundamental y todavía está ocurriendo. Porque niños llegan, niños se van. Es una parte esencial, es fundamental a cualquier instrucción a la distancia. Por supuesto, apoyos se necesitan. A el apoyo no solo para los estudiantes, pero también para los maestros, para que ellos entiendan este nuevo sistema de pedagogía, para person cómo personalizarlo, cómo apoyar a las familias a la distancia y a los alumnos. Eso es, estuvo pasó en marzo, iniciamos en marzo, hemos trabajado durante todo el verano sobre esto para asegurar también que los alumnos están seguros. Necesitamos protección para ver que estén protegidos a la distancia. Igual como cuando construimos la casa, les ah, protegemos a los estudiantes. Una vez que yo, todo está construido, tenemos que personalizar las puertas, las ventanas. En Pájaro Valley, por ejemplo. Y en San Lorenzo Valley son distritos totalmente distintos. Había que personalizar o individualizar los apoyos. Y eso es lo que está haciendo la oficina de educación. Son las individualizaciones para los uh, maestros, los administradores, para darles tanto orientación como. Um, como infraestructura. Primero vamos a empezar con um, cerrar la brecha digital. No es solo cerrar la brecha, sino eliminarla y lo que hemos hecho en los últimos meses. Trabajamos con una compañía aquí que es el local que se llama Crucio, ha sido nuestro socio desde marzo. Creo forma simplificada para que las familias puedan tener uh, internet gratis. Crucial ha estado uh, proveyendo uh, servicio gratis por 60 a 90 días. También hemos trabajado con Comcast y con Spectrum también, pero el proceso para conseguir a alguien en Comcast o Spectrum es muy difícil porque son compañías enormes y es muy difícil hablar con alguien personalmente. Trabajamos muy cercanamente con Crucio porque es una compañía local para el Internet. Queremos asegurar que tengan uh, el Internet de alta velocidad para las familias que no les llega el Crucio. Estamos trabajando con Crucio para establecer acceso en algunos estacionamientos. Brancy 40 Small Campus. En Mountain School en SoCal. Y en, y en Pacific School en Davenport. Estos son lugares que están trabajando muy cercanamente con el distrito para tener acceso afuera al Wi-Fi. De modo que los padres puedan y los niños se pueden sentar en el carro y tener acceso a la Internet de esa manera. Con su Chromebook, los niños pueden trabajar con su Chromebook en la, el estacionamiento y conseguir el Internet y recibir la comunicación de sus maestros. También hemos creado un mapa de los sitios gratis de Internet en todo el condado. Este mapa nos enseña diferentes áreas, incluyendo bibliotecas, áreas públicas, edificios gubernamentales, escuelas y las oficinas de FedEx. Muchos distritos, como mencionaron, también están entregando hotspots que ha proporcionado T-Mobile o Verizon y estos hotspots es básicamente un celular al cual se puede conectar el Chromebook para uh, tener acceso al Internet. Pero, y el, el, la, los datos son ilimitados los que uh, se consiguen por estos hotspots. Trabajando muy cercanamente con las escuelas y los proveedores como T-Mobile y Verizon. Estamos trabajando muy de cerca con ellos, específicamente con T-Mobile y Verizon para darnos acceso a estos hotspots para las familias. También estamos creando una red privada para tener acceso a las redes de Internet de ellos. Y finalmente. Realmente esto implica mucha colaboración. Entonces se desarrolló un equipo de liderazgo asesor para la equidad digital durante la crisis. No puedo nombrarlos a todos, pero tenemos personas del consorcio del Bahía de Monterrey como los distritos más grandes también, los intendentes de ellos. De modo, esto es otra vez fundamental para cualquier tipo de colaboración. En el condado de Santa Cruz queremos asegurar de que no solo proporcionamos el internet, sino con la tecnología y también la alfabetización, pero digital entrenar a los, a las familias y a los niños cómo usar estos sistemas. Bueno, con eso rápidamente quiero hablar de algunas de las herramientas. Quiero enfatizar algunos de las herramientas, señalarlas. Cada distrito escolar tiene su propia mesa directiva. Pero realmente estamos tratando de recomendar cuáles herramientas estamos usando por todo el condado. Ustedes probablemente han visto algunos de estos ya. Porque fun y funcionan bien. Porque cada distrito escolar en el condado de Santa Cruz esta son uh, clientes de, de estas compañías y tienen acceso a Gmail, a Google, cada, cada distrito en el condado de Santa Cruz. Ellos son clientes de uh, Google, Google ofrece este servicio gratis. Es por eso que los Chromebooks son el dispositivo recomendado. El sistema operativo está desarrollado por Google y ahí vienen todas las herramientas que están utilizando. En cuanto al sistema de manejo de aprendizaje, el que principalmente se usa es Google Classroom. Es muy fácil para que lo usen los niños más pequeños. Han tenido mucho éxito. Otros sistemas que se están usando más para los niños chiquitos de kinder, primer grado, segundo grado se llama CISO para los niños y los estudiantes y ellos pueden interactuar dentro de la aplicación. Los maestros le piden al niño que entreguen la tarea una vez que el maestro lo recibe y le recibe una notificación y el maestro le puede. Re comentar al niño directamente. Y para los niños más pequeños les es así les es más fácil. La mayoría de los distritos están usando Zoom como estamos haciendo ahorita. Algunos distritos están usando otra herramienta que se llama Google Meet. Estas son las dos herramientas principales que se está usando en el condado, el dispositivo es Chromebooks y el sistema son oh, ya sea Google Classroom o Seesaw. Y hay algunos sistemas más comprensivos que se utilizan a nivel secundario para la high school. Uno de ellos es Canvas Learning System. Bien. Ok, ahora le vamos a dar la palabra a Debbie. Y ella um, va a hablar sobre los cambios en nuestro modelo educativo a nivel estatal. Gracias Jason. Como usted puede imaginarse, el Departamento de Educación de California está monitoreando muy cuidadosamente para asegurar de que el um, aprendizaje a la distancia sea monitoreado tiene que haber interacción diaria en vivo. Estamos trabajando muy de cerca con los distritos que están uh, entrando al Internet para asegurar de que todos los niños estén involucrados. Hay un requisito que tienen que cumplir con los minutos instructivos y eso se puede hacer sincrónicamente uh, y también o no sincrónicamente. Los maestros han hecho muy buen trabajo para crear los planes para tomar la asistencia y con la instrucción. Otra cosa que se impuso es que hay que asegurar de que los niños realmente tengan oportunidades de aprendizaje rigurosas y mantener los estándares. Estamos trabajando con nuestros comités y el comité de instrucción de currículo para asegurar que las oportunidades de aprendizaje a la distancia sean basado en los estándares y no es solo para mantener ocupados a los niños. Y todos los, dist los distritos tenían que adaptar un plan nuevo uh, que tienen que completar para el día 30 de septiembre para asegurar otra vez de que están uh, cumpliendo con uh, el aprendizaje a la distancia, cómo están llevando a cabo la, la asistencia y las normas de aprendizaje. Y este plan tiene que ser aprobado por la mesa directiva y luego el, la oficina del condado da la aprobación final. Todo, todos estos requisitos específicos salieron en el presupuesto estatal del gobierno estatal, de la legislatura. Stephanie va a hablar ahora sobre el entrenamiento y la orientación que se ha hecho durante los últimos cinco o seis meses. Si quiero identificar a grandes rasgos en lo cuáles son los enfoques de los maestros. Y esto vino directamente de este manual de aprendizaje a la distancia. Los maestros primero se tienen que conectar con los estudiantes y después tienen que tener un plan de comunicación. En, en comunicarse con las familias en cuanto a los protocolos, después la conexión y la comunicación es la enseñanza en sí al principio era todo se trataba de conectar con los estudiantes uno no le puede enseñar a un niño o a un adolescente adolescente a menos de que tenga la confianza del niño también hay que asegurar que los requisitos las normas las expectativas se cumplan no solo por el niño pero el maestro una vez que se enseña los maestros están continuamente evaluando al niño. Uh, si los niños de hecho están reuniendo uh, todos los requisitos en cuanto a la adquisición de aprendizaje, si el niño no ha captado todo, el maestro tiene que volver a enseñarlo. Y ha habido mucho éxito en la conexión directa con los estudiantes. Y los niños tienen la oportunidad de hacer esas conexiones individuales con los maestros y los maestros también están dando clases separadas individuales, uno a uno. Porque para algunos niños este no pueden aprender con los 30 niños a la misma vez. Necesitan otras intervenciones y les pueden probar proveer una uh, sesión de 20 o 30 minutos para que algunos niños necesitan avanzar más rápidamente. Así que también tienen esa oportunidad a diferentes niveles de habilidad. La mayoría de los maestros no han enseñado a la distancia. Así que da la oportunidad que los maestros reflexionen continuamente. Y se les da un tiempo especial para reflexionar durante las semanas. Van a ver muchas diferentes versiones, muchos diferentes cambios a medida que reflexionen y vean lo que están funcionando en cuanto al aprendizaje. Cuando usted ha, hablado, ha enseñado por 25 años, quizás, pero de hecho este es su primer año de, de enseñanza. Esto muestra una línea de tiempo. cómo apoyamos los esfuerzos durante estos últimos cinco o seis meses. En marzo, cuando recibimos la noticia que teníamos que en tres días preparar todo, tuvimos un entrenamiento con más de 500 maestros, usamos un, un currículum nacional que se llama Leading Edge, eh, nacionalmente desarrollado sobre la enseñanza por Internet. Tuvimos 500 maestros participar en ese programa. Las herramientas, las teorías, las prácticas, eso lo hicimos en marzo y una semana después los maestros de hecho tenían que empezar a enseñar. Como vimos anteriormente, en la primavera, eso fue enseñanza de emergencia. Estábamos tratar de que no quedaran atrás los niños al principio de la pandemia. Ahora es el otoño, tienen nuevas salas de clase, nuevos alumnos, so ahora esta es nueva enseñanza para asegurar de que se están enseñando los es, los estándares. Los maestros aprendieron mucho sobre el proceso. Lo que hicimos en junio, en junio tuvimos una cumbre para educadores. Nuestra oficina del condado patrocinó, tuvimos superintendentes para poder a avanzar este este sistema. Tuvimos una cumbre virtual con en sociedad con Google. Más de mil personas asistieron a, incluyendo 300 líderes educativos del condado de, Monte, de Santa Cruz. Y después. Dado que hay tan tantos tanta necesidad, contratamos una maestra especial, que es Stephanie, que ella asesora en todo el distrito para dar asesoramiento y orientación a los maestros, de modo que cada distrito tiene una estructura adicional de apoyo. Y así fue como la conseguimos a Stephanie. Stephanie. Gracias. Me encanta la analogía de la casa. Uh, entonces me uní al grupo en julio al equipo. Yo misma estuve en la situación de emergencia en la primavera. Y yo sé lo que los maestros necesitan en cuanto a apoyo. Y me reuní con los líderes administradores y de ahí pudimos notar los temas que surgieron entre los maestros y las necesidades de ellos, de los maestros y los estudiantes. Entonces tuvimos un campamento, una clase intensiva y tratamos con esos temas claves sobre cómo crear comunidad, las mejores prácticas. Uh, en cuanto a la enseñanza tanto sincrónica como no sincrónica. Y después eso nos llevó al otoño. Estamos trabajando con los diferentes distritos para personalizar, individualizar y las cosas siguen evolucionando. Entonces, ¿se recuerdan de la imagen de construir el avión a medida que estaban volando? Porque todo sigue cambiando constantemente en cuanto a cómo podemos apoyar mejor. Gracias, Stephanie. ¿Se olvidó mencionar estos uh, círculos? Durante todo este proceso de entrenamiento, tuvimos reuniones semanales. En cuanto a planear y cómo va a ser la reestructura, cómo cómo podemos hacer un sistema híbrido combinado? En, pensábamos que en el otoño íbamos a poder hacer un sistema híbrido y después en agosto el gobernador dijo no. Debido a los números de COVID al principio todo iba a ser uh, por Internet a la distancia. Todo esto estaba pasando a la misma vez y con esos comités y los, las reuniones de los líderes, uh, Debbie estuvo a cargo de, estas, de estos comités. Sí, como no. Y lo voy a hacer rápidamente porque sé que no nos queda mucho tiempo para que tengamos tiempo para preguntas y respuestas, esencialmente creamos unos cuatro comités. Nos reunimos durante todo el verano sobre la instrucción, horarios, apoyos para grupos estudiantiles como los niños de educación especial y el involucramiento de los niños. Hablamos, todos los distritos participaron en esto. Con la ayuda de Stephanie, uh, creamos un sitio web uh, especial y también un plan de aprendizaje profesional enfocado en los maestros. Dándoles la mejor uh, capacitación profesional posible, estamos trabajando también con el Departamento de Educación Especial y el Departamento de Servicios Estudiantilos, Estudiantiles. Gracias. Mientras que todo esto estaba pasando, el planeamiento, realmente est estuvimos construyendo este avión. Queríamos dar una, un equipo de recursos, un juego de herramientas. Sí, como dijo, mencionaron Debbie y Jason, queríamos crear como un centro para todos estos recursos y Ferris mencionó anteriormente, para poder tener acceso a los recursos, las personas tienen que saber dónde están. Entonces, seguimos uh, juntando todos estos recursos y poniéndolos todos aquí en este sitio web. Y en este sitio web tenemos una variedad de recursos para familias y también para los maestros. Pueden ver aquí el calendario de uh, los, los um, en talleres en capacitación y también una la diferencia entre la instrucción sincrónica y no sincrónica y también estamos trabajando en una biblioteca de um, talleres que han sido grabados ya hemos tenido algunos entrenamientos como en los hiperdocumentos que los niños pueden volver a esa materia o ese material también tenemos recursos para familias. Recién empezamos un boletín de recursos para los estudiantes. Um, y cómo ha sido el cambio al aprendizaje a la distancia. Se está traduciendo también para que esté disponible en español. Antes de que yo me uniera al equipo, Jason trabajó en crear esta guía que tienen toda clase de diferentes uh, recursos. Como puede verse la instrucción en casa y diferentes modalidades de um, instrucción. También hay áreas de contenido de recursos que principalmente es para los maestros y también ebooks. Eh, libros electrónicos o libros en audio que, a los cuales los maestros pueden tener acceso. Entonces, ah, fíjese en ese recurso. Queríamos crear un website, un sitio web en que todos pudieran ir a tener acceso a estos recursos. para que comprendan a dónde a, hacia dónde van los maestros. Finalmente, un componente muy grande es la seguridad y el bienestar. Sobre todo los alumnos que tienen necesidades especiales, que necesitan apoyo extra. Y David hablar sobre estos apoyos. El doctor Michael Painter es nuestro director de servicios estudiantiles. No pudo estar aquí hoy día, pero nos dio esta diapositiva del trabajo de su departamento. Él está trabajando muy duro para que los padres, educadores y niños reciban todos los apoyos por los incendios, por la pandemia para todos. Él ha creado varios diferentes apoyos para uh, padres y educadores, tienen grupos de apoyos que se ofrecen tanto internamente y trabajando también con muchas agencias comunitarias. Tiene muchas agencias a las cuales puede dar remisiones. Está trabajando en uh, el, el cuidado informado por el trauma, las prácticas restaurativas que es una forma diferente de disciplina, la prevención de suicidio, que es un tema enorme ahora. Fijándonos en la salud mental y el bienestar de los niños, de los padres y del personal y mucha capacitación profesional para la comunidad para que puedan apoyar a las familias. Hay mucho que está ocurriendo con el apoyo de salud mental y apoyo educativo con los servicios estudi estudiantiles. Porque eh, para promover el desarrollo profesional, una cosa que nomás quiero agregar. El, el COE está, uh, tiene una colaboración con Triple P para dar estas uh, clases de crianza. Es una gran, gran colaboración entre unos de nuestros um, agencias comunitarias también. Y aquí abajo, el último dice que tenemos muchas colaboraciones con salud mental, diferentes agencias de consejería y diferentes organizaciones. Este es un área de necesidad enorme y el doctor Painter está trabajando muy duro para ap apoyar a nuestra comunidad. Stephanie um, va a hablar sobre esta última parte de la personalización uh, para cada distrito y cada programa para asegurar que cada niño tenga acceso. Sí, nomás quiero hacer referencia a lo que dijo Debbie. Hablando de la perspectiva de un padre, de una madre. Los talleres están abiertos a todo el mundo. Uh, y no tiene que ser necesariamente. Con. Um, con niños especiales y están tratando de proveer cuidado del niño por Zoom. Y esta es una muy excelente manera de apoyar a las familias. Hablé un poquito sobre cómo hemos estado hablando con distritos para apoyarlos. Estamos trabajando en muchas diferentes cosas. Este es una, una, un resumen muy breve. Uh, estamos trabajando con PVUSD sobre el manejo de la sala de clase apoyando a Bonnie Dune Elementary debido a los incendios. También he estado asesorando a Mountain en cuanto a sus reuniones um, de personal. También con el North County Selva para personalizar el aprendizaje a la distancia para los niños con necesidades especiales. También tenemos una serie. Para apoyar a los niños que están aprendiendo inglés, que se llama E.L. Rise. Para los que no sepan qué es ALPA, es el área del plan local de educación especial. Es un programa que apoya a los a maestros y a los niños de educación especial. Y a hablar un poquito sobre los grupos especiales tanto los niños como de preescolar como um, los niños con discapacidades ahora hay una ley pendiente sepa que cada distrito está trabajando en esto así que esto no es basado en por todo el condado sino las preguntas se deben dirigir a cada distrito individualmente porque esto no es por medio de todo el condado para los grupos especiales. Sin embargo, la buena noticia es que uh, hay uh, programas para los niños de pre kinder, el Centro de Recursos de Desarrollo Infantil y los programas de desarrollo infantil están trabajando que todavía se está proveyendo el cuidado de niño que los padres necesitan y los niños con discapacidades y los que aprenden inglés también están recibiendo apoyos especiales para que no tengan que confiar tanto en el Zoom y para que reciban las terapias que necesitan, que son uh, difíciles de dar durante la, el aprendizaje a la distancia. De modo que puedan recibir apoyo en persona y que los niños puedan uh, ser exitosos en este aprendizaje a la distancia. Va a haber más información sobre esto otra vez todo se está desarrollando y estamos uh, empezando diferentes programas para apoyar a los niños. El gobernador este expidió uh, la orden que la orden de restringir por el COVID, la, las las escuelas no, no pueden abrir por lo pronto. la salud pública cambió la regla de modo que podemos tener pequeños grupos en el plantel. En, en la salud pública, en colaboración con la oficina del del gobernador, ahora van a permitir grupos pequeños en persona y desarrollar un proceso para esos grupos especiales. Bien, finalmente, yo sé que hubo una pregunta sobre voluntarios. Muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Ah, tenemos un, un juego de herramientas para los voluntarios. Muchos um, del personal del distrito se les ha reasignado como voluntarios, por ejemplo, los choferes del bus se les ha asignado a apoyar las salas de clase y otro personal también. Están cambiando las tareas de trabajo de algunas personas. y junto con eso, es hora de preguntas y respuestas. Yo sé que hay una lista de preguntas para nosotros. Está el email de Ferris, el mío, el de Debbie y el de Stephanie. Y quiero terminar con esta cita del manual. Lo que Nosotros los maestros hemos acogido esta responsabilidad de ayudar a los a alumnos sin tomar en cuenta el entorno. Gracias Ferris y Jason y Debbie y Stephanie. Tanta buena información, tan útil en esa presentación. Vamos a tratar de usted, ya hicieron muy buen trabajo en tratar de contestar algunas de las preguntas durante la presentación. Vamos a tener un poquito de seguimiento con algunas de las preguntas. Si usted ha hecho una pregunta y no llegamos a ello hoy día, le vamos a pedir al equipo de la oficina de educación que nos provean respuestas que vamos a mandar después en la reunión. Y si no contestamos su pregunta, vamos a hacer lo posible para hacérselo llegar por correo electrónico. Si hay alguien, hay alguien que está escuchando en el canal de español que quisiera hacer una pregunta en español, esta la puede uh, traducir la pregunta. No, no, no hay nadie que quiera hacer una pregunta en español. Ok, déjenme señalar algunas de las preguntas. Una de ellas está preguntando sobre el enfoque a, para los estudiantes que quizá no estén asistiendo, participando por varias razones, por razones de equidad o de quizá no hayan otros miembros de la familia que puedan apoyar o supervisar a los niños. Entonces, es si ¿cómo pueden tratar con esto en cuanto a capacitación profesional o entrenamiento? ¿Hay algún entrenamiento sobre estos temas de equidad? Esta pregunta vino en una, una conversación privada. Una una madre fue regañada por la maestra que no se preocupaba lo suficiente por su hijo. Y que el niño no se conectaba porque el niño, uh, el padre estaba trabajando. ¿Cómo se puede tratar con esto cuando los padres están ocupados trabajando? Hay dos respuestas, varias respuestas. Uno de ellos. Asegurar de que los maestros estén entrenados a cómo individualizar la instrucción. Eh, hay algunos talleres para los maestros sobre cómo apoyar a los alumnos en estas situaciones, ya sea niños con discapacidades o. Queremos proveer un plan para que los maestros puedan individualizar las necesidades de cada niño, para que los maestros sepan esas estrategias y sepan o estén conscientes de lo que los niños están tratando en la casa. Eso es en cuanto a entrenar el maestro, en cuanto a los padres. Estamos trabajando con varias agencias como Triple P por ejemplo es un gran ejemplo de esto y otras agencias que trabajan directamente con familias sobre las mejores prácticas en cuanto a apoyar a su hijo incluyendo que estamos empezando un boletín para padres en septiembre donde van a venir todas estas mejores prácticas y finalmente lo mencionamos en la parte legislativa hay que hay que tener interacción en vivo con los estudiantes. Esto le da la oportunidad de tener una, sección, una sesión interactiva con los niños y todos esos datos de esas, esos contactos se tienen que poner en un sistema de aprendizaje y no tiene que ser por Zoom tampoco, puede ser una llamada telefónica. Yo nomás quisiera agregar brevemente que esto es algo que es crítico en el trabajo que está haciendo el trabajo del condado, mucha capacitación profesional y, y apoyo para padres, pero también quiero recalcar a los padres que tienen que abogar por su hijo. Comuníquese con la maestra de su hijo o el director o el distrito si hay problemas también. La oficina del condado... Somos el, el grupo um, de sombrilla, pero usted tiene que um, comunicarse directamente con la escuela, con la administración, porque es posible que ellos no sepan de los problemas que están pasando. Siempre, siempre recomiendo que hablen directamente con la escuela. Pero otra vez, nosotros absolutamente estamos aquí para ayudar con capacitación profesional y en muchas otras maneras. ¿El, el, el ausentismo se considera una, una cuestión disciplinaria o en cuanto a algunas de estas barreras al aprendizaje a la distancia? Cada escuela o cada distrito tienen que crear un plan de involucramiento y de asistencia y también en su plan tienen que hablar sobre cómo van a apoyar a los estudiantes que no han sido exitosos, que no están existiendo por X motivo. Entonces no es en to, por todo el condado el enfoque, sino individualmente de cada distrito. Y han estado trabajando muy duro en esto porque es una preocupación muy importante. Quieren asegurar de que todos los alumnos estén involucrados y que es, están teniendo éxito. Otra vez, no es cuestión de todo el condado, un esfuerzo del condado en general, sino cada distrito. Hay algunas preguntas en el chat de, agradeciendo todos los recursos. Uh, sobre la página web, que si sí, se puede mover el botón de traducción para que sea más visible. También preguntas sobre cuáles son algunos de los pasos que se están tomando para grupos como DILAC. Me acuerdo, no me acuerdo de qué representan las siglas. Que el, los padres estén conscientes y sepan dónde encontrar estos recursos. Si ¿Sí pueden hablar un poquito más sobre eso, para asegurar que las familias sepan cómo tener acceso a esto. El TILAC es el Comité Asesor sobre el Aprendizaje del Inglés. El Comité, sí, de, dependiendo de la población de niños que aprenden inglés. También hay el comité de aprendizaje en inglés y cada distrito es responsable por tener un DILAC y eso es algo que se puede fijar en la página web del distrito de las juntas de los DILAC porque eso no es algo que va a aparecer en la página del condado. Hay una señora Sorensen que eh, ella se encuentra en nuestra página web y ella se encarga de los niños que aprenden inglés y tiene una página en nuestro sitio web de aprendizaje a la distancia para los niños que aprenden inglés en Santa Cruz. Debbie habló en cuanto a abogar por pues, su niño. Todos los distritos. El plan de, um, de asistencia están en, en los sitios web de cada distrito. Le uh, animamos a presentar las formas de uh, comentario para ayudarles a formular este plan. Nomás quería agregar en cuanto a que las personas, en cuanto a las personas sepan cómo tener acceso a los recursos. Queremos asegurar de que sea, uh, esté bien organizado este sitio web. Hay un pequeño tour por video del sitio web mismo que le enseña cómo enseñar varios recursos. Pero eso, esta es una gran preocupación, siempre estamos trabajando en eso, de que sea fácil de encontrar la información y por favor utilicen el sitio web y denos comentarios porque así es como podemos mejorar cómo se presenta la información. Si sí, hay un botón aquí que dice feedback y ahí usted puede uh, poner sus comentarios. Puede poner su email ahí, de modo que podamos responderle. Otras, algunas preguntas más concretas y sugerencias, una de ellas es, niños que se les acaba uh, los datos el internet, hay oportunidad de conseguir más más datos, más uh, servicio o pueden haber más de un hotspot por familia. No estoy seguro en qué distrito está esta persona. La mayoría han, de los distritos han comprado los hotspots ilimitados y el servicio ilimitado. Entonces, la persona se debe comunicar directamente con su distrito para averiguar el proceso que el niño o los niños tengan todo lo que necesiten. Ajá. Y también um, recién tuve una conversación con el servicio de Internet. En cuanto el Zoom toma mucha, mucha memoria, mucha de la capacidad del Internet. Así que uno no está restringido en cuanto al servicio porque han comprado el servicio de datos ilimitado. Porque el aparato o el dispositivo tiene que tener suficiente um, potencia para poder aprender. Y este, esto es más o menos una pregunta o una petición. Todo, Sabemos la interpretación, es fantástico, pero no se disponen los Chromebooks. Si hay algo que el COI puede hacer en cuanto a eso para que sea disponible, porque sabemos que tantos de los niños están usando Chromebooks. Y hay muchas organizaciones que están tratando de apoyar a las familias con reuniones bilingües y es difícil sin tener el servicio de interpretación hay se desconoce uh, que los Chromebooks se puede instalar una aplicación de Android y en esa aplicación de Android. Tiene el, la capacidad de interpretación. Así que si se baja la aplicación de Android, ah, qué bueno saberlo. Porque vamos a probar eso a ver si podemos hacerlo la próxima vez. Quizá tengamos tiempo para una pregunta más. Voy a pasar por las que ya hemos contestado. ¿Por qué no hacemos esto para nuestra última pregunta? Um, ¿Alguien si quieren prender su micrófono para hacer alguna pregunta? Jason, si sí, por favor, um, puedes um, quitar el, la presentación y si, y si quiere hacer una pregunta, levante la mano. Veo a Kara o Kara. Sí, Cara. Yo soy una reportera de Santa Cruz y yo me pregunto qué más puede, qué más necesita el, la oficina de, de um, para tener más equidad digital, para empujar el condado hacia la equidad digital. De, de la perspectiva de infraestructura para aumentar uh, la cantidad de personal que está instalando el internet, de la tecnología de tecnología de Wi-Fi, tienen que ten, estar a ciertas distancias determinadas. En las áreas planas no hay problemas, se puede sí. alcanzar bastante lejos, pero en las partes más montañosas es más difícil en San Lorenzo Valley. Algunos lugares en la selva o en las montañas de Soquel. Necesitamos más esfuerzos, más estructura y más fondos para aumentar estos esfuerzos y aumentar estos apoyos con las compañías, los proveedores de Internet para ayudarnos a, a crear esta infraestructura. Muy buena pregunta, cara. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Alison? Esto ha sido fantástico. Gracias por toda la información. Esto lo puse en el chat, pero los padres con quien yo trabajo, han habido preguntas sobre uh, tutoría para ayudar a los niños, a tener tutores. para asegurar de que hayan otros sistemas de apoyo. Sería un excelente próximo paso. Sé que usted habló de que los choferes y otras personas han cambiado de su asignatura. Si hubiera un grupo de maestros a quien pudiéramos acudir de forma organizada para dar instrucción individual a los niños. ¿Queremos hacerlo estratégicamente? y con los voluntarios también. Como usted dijo, entrenado, necesitan tener entrenamiento y también hacerlo de manera segura. Porque necesitamos que todas um, las personas le tomen las huellas digitales y pa aún así para los voluntarios virtuales. Si un adulto tiene contacto con un, ni con un niño, entonces todas estas normas se se tienen que observar esto toma tiempo formar esto no más quisiera agregar nos encantaría que los um, aunque nos encantaría tener voluntarios con los niños tenemos que te, tener mucho cuidado con las normas de salud pública otra vez cuando estamos trabajando con hacia estas diferentes posibilidades con el personal. También tenemos que asegurar de tener mucho, mucho cuidado de observar las normas de, de salud pública. No, también quería um, agradecer a la Fundación Comunitaria de Santa Cruz. Ellos uh, nos dieron los fondos para uh, tener estos puntos de acceso afuera, externos. Para proveer más acceso a, para las familias. Y se fundó un, un plata, una plataforma que se llama Cruise One. Y eso fue, hizo posible que las personas pudieran uh, tomar, uh, tomar las huellas digitales y que no tuvieran que pagar el costo. Como usted mencionó, Alison, una de las cosas que se necesitan ahora son personas que pueden apoyar a las a los niños en persona. Pero queremos utilizar la comunidad para aumentar nuestros recursos. Gracias. Estamos aquí al final de nuestro tiempo. Este, esta plática fue un poquito más larga de lo normal. como Usted vio mucho agradecimiento por todos los recursos, la riqueza de recursos. Vamos a compartir la grabación y las diapositivas, todos los enlaces a todos estos recursos se van a mandar en el próximo par de días. Y también, si sí, por favor, pueden hacer clic en la encuesta para darnos su, su reacción, sus comentarios sobre uh, la reunión de hoy y nos, nos ayuda a planear futuras reuniones para que todo vaya lo, más, um, lo mejor posible. Y es todo, es oficialmente el final de nuestra práctica hoy día y en el email de seguimiento voy a mandar todos estos recursos. Sí. Cualquiera de ustedes que estén en las llamadas, si usted quisiera ser un presentador, por favor háganos, háganos saber. Ok, oficialmente terminamos. Me voy a esperar unos minutitos más para ver si alguien más tiene algún comentario. Gracias Jason, Debbie, um, Stephanie y por favor agradezcan a Ferris también. Gracias a todos por su dedicación a nuestros alumnos.